En no el sector industrial, desde el año 2009, son más de 20.000 puestos de trabajo que se tienen perdido y donde también el no sector industrial, referente a la creación de puestos de trabajo dignos, está entrando a saco a precariedad. Las nuevas formas de explotación laboral que están impactando en el mercado de trabajo, los falsos autónomos, los centros especiales de empleo, las empresas multiservicios, las ETTs que ya existían todo un paquete mortal de fomento de empobrecimiento generalizado que está a provocar para el de la clase trabajadora y un aprofundamiento importante en la discriminación de género. Es pues consecuencia directa de una falta total de política industrial y una ausencia absoluta de, de políticas públicas que favorezcan, incentiven y defendan a la industria galega y defendan un empleo de calidad en condiciones dignas. Los graves problemas que están afectando principalmente a Alcoa, a Coruña y a Ferroatlántica en C. Sabón pueden acabar también afectando compañías como a de Alcoa y de Santi Brauna Marina, Alaracha o otras que bueno, se tuvieron problemas como Megasa en Arón o incluso Sogaden con la Coruña. Los problemas para la industria este electrointensiva, al no de desaparecer, fueron agudizándose cada vez más hasta ver cómo una fábrica de Coruña presentó su era de extinción. Que nos, eh, digo, nos con mayúscula ciga, Fomos los únicos que resistimos y e no e asignamos esta ERE después de, de casi tres meses de, de duras de negociación y e de presión, tanto del gobierno como de la como empresa como del resto de las fuerzas sindicales que sí que llegaron que sí que a, a asignar. Por otro lado también está el desmantelamiento que están a sufrir también las dos fábricas de Ferra Atlántica, señor Villarmir, tanto Ferra de C como Ferra de Dumbría, las dos empresas sumidas en sendos seres, por fornos apagados, lógicamente, y e con posible venta de las centrales hidroeléctricas, lógicamente también ahí, en tela de suicio, como medida de presión y e de chantaxe para los propios trabajadores y e para la propia administración galega, que no está a hacer absolutamente nada pasa también este tipo de políticas en los compañeros y compañeras de Poligal también con una empresa de Ferrol que fue montada por los famosos fondos de, de reconversión naval donde había que reindustrializar y todo el mundo, vamos a invertir en la, en la reindustrialización de la comarca de Ferrol pues bueno, pues era la única empresa que quedaba de aquellas que se montaron con, con esos fondos y por lo tanto, ahora en este momento ¿qué hicieron? pues también era distintivo para toda la plantilla deslocalización para... Para las plantas de Portugal y de Polonia se quedaron con material, elevaron los cartos públicos, lógicamente, y aquí la administración, volvemos a otra no fai absolutamente nada. Nos no queremos ser eh, en Galicia amante de obra de automoción que vaya a trabajar coches low cost para el resto de Europa. E aquí se habla de ser competitivos reduciendo salarios, aumentando producción. Nos hablamos de ser competitivos con tecnología, con una tarifa eléctrica galega para automoción. Falamos de ser competitivos con nos poder trabajar y e desenrolar y e poder formar. Eso no es el planteamiento que queremos nos para Galicia, Nos queremos que se nos forme. Paralelamente a esto, eh, a primeros de este año, aprovechando como pretexto otra desastrosa posa de, de interrumpibilidad para seis meses, ferroatlántica Atlántica presenta un arte para las factorías que ten en España. Y e una vez más fue esta central sindical la única que mantése firme en e e este, este no ceder en no asignar este ERTE. Se impidimos pedimos el pasado, mediante la contestación social y e la movilización, a venta das centrais. Y e no íbamos a consentir nunca que se vendan y e que se separen de la producción de las fábricas, porque suponía la desaparición de las fábricas de sedumbría e a la muerte económica de toda la comarca. Queremos. Estamos teniendo en automoción, un de los problemas más graves es la plantilla que está envejecida. Las personas que llevamos 30 años en una empresa, si la empresa no va por formarnos, vamos a tener que marchar para casa. Van a haber rapaces y rapazas a trabajar por salarios super baixos, como estamos viendo. El problema es que después esas empresas, aún por arriba, si no es rentable, se nos marchan para Portugal, Polonia o Marruecos. Desde ciga, y volvemos a decirlo muy claro, eh, tenemos que seguir luchando por lo que nos denominamos o Complejo Integral de Construcción Naval na Ría de Ferro, sin vetos y e sin restricciones. Somos capaces a hacer la construcción naval militar, pero también sabemos hacer construcción naval civil o, como decíamos, también pues, sabemos hacer trabajo en no campo de origen. Porque no solo los delegados y las delegadas vamos a ser capaces de mudar las cosas. Tenemos sus compañeros en las empresas que tenemos que intentar convencerlos y decirles que esto es serio. Es decir, que no es, bueno, a mí no me va a pasar. No, el corrimo que vamos nos va a pasar a todos. Creemos que las políticas que se están aplicando en materia industrial, tanto por el gobierno de Estado como por la Junta de Galicia, son, hay que decirlo así de clareña, las que nos llevan a esta situación, es decir, son las que están llevándonos eh, a este peligro y a esta desaparición de nuestras empresas, desde la CIGA sale vamos, años movilizándonos y denunciando públicamente el problema que representa alto precio de electricidad, tanto para la industria como para el consumo de los consumidores. Que fue, creo que era por el año 2013, se presentáramos lo que nos llamábamos un plan galego para el crecimiento económico y la creación de empleo, es decir, aquellas 100 medidas que realmente ya participamos, fijamos de participar a sociedades, fijamos de participar en las asambleas de delegados y delegadas, fijamos de llegar a los grupos políticos o al gobierno de asunta, donde realmente nos queríamos sentar las bases para un desenvolvimiento económico y social eh, más sostible, o que significaría el aumento del empleo y, por lo tanto, también a mejora de los derechos sociales y a calidad de vida de la mayoría de la población. Por eso, en no 2015, esta central sindical inició una campaña de movilización a prol de una tarifa eléctrica galega y llevó debate a las empresas y a las sociedades recogiendo asignaturas para presentar un año en el Parlamento galego de medidas para garantir la energía como servicio público contra la pobreza energética. Esta ILP fue admitida a trámite, pero estuvo en los caídos del Parlamento más de un año, y cuando finalmente fue tramitada, debatida parlamentarmente, bueno, pues desvirtuóse totalmente y descafinóse por el por por Partido Popular. Que tanto las familias como las empresas, pues, tuvieran unos beneficios eh, derivados de nuestra condición de país productor, es decir, somos sedentarios, lo que se nos hace es eh, que... Somos penalizados y también lo hemos comentado por los llamados suplementos territoriales que eso nos supone pues, un sobrecoste incluso en nuestras facturas domésticas en nuestras facturas en la producción industrial. Fomos a la primera organización, tanto sindical como política, en hacer una propuesta seria para la creación de una tarifa eléctrica para la industria eléctrica intensiva. Tan seria que el propio Consejero de Industria, Francisco Conde, leva en la carpeta. Está en serio que ahora estás a hablar a diario en la prensa del estatuto de las empresas eléctricas e Fomos los primeros que hablamos de la creación de un estatus especial para estas empresas para dotarlas de una tarifa industrial más barata eliminando de la factura las piezas políticas que no tienen nada que ver con la producción y distribución de electricidad. Después, cuando hablamos de la tarifa galega para automoción eléctrica, el eh, eh, País Vasco sí tiene una tarifa eh, para para ellos, que os escapease. En Cataluña se acaban de hacer los circuitos pechados para que las empresas puedan tener a corriente mucho más barata. No somos productores e exportadores de la corriente, deberíamos de tener una corriente súper barata. Y e deberían a nuestras empresas poder ser más barata, poder producir. O que significaría que si a corriente mucho más barata, los trabajadores tendríamos mejores condiciones y e mejores salarios. Pero aquí la doctrina es... Baixemos los salarios, baixemos las condiciones y e no seguimos a ganar. Dendaciga se elaboró una propuesta del sector de automoción que se presentó en no el Parlamento Galego y e también se presentó el grupo PSA. Nos ponemos cinco propuestas que para nosotros son importantísimas de mantener para poder que el sector de automoción vaya arrancando. que Una estrategia galega del sector por la aprobación de la ley de cambio climático y e a transiciones energética, una política energética de país para el sector de automoción, un plan de rejuvenecimiento de los cadros de personal, una formación de cara a un nuevo sistema de fabricación y e medidas sectoriales. Y e después, aplicación de un convenio sectorial de la empresa principal a todos los trabajadores y e trabajadoras del sector de automoción. E impulsar un plan galego para a industria de automoción que nos no que se recollan medidas de apoyo de IMA y de maicino sector. Pero siempre con todas estas propuestas que hicimos, siempre nos topamos un muro y un muro es chámase Partido Popular, un muro chámase Junta de Galicia, un muro chámase Gobierno del Estado, un muro chámase se o Ministra o Ministra de turno. Es totalmente inaceptable que en un país como nuestro que produce electricidad de gallas, pechen las nuestras empresas por no poder soportar o elevado precio que tenga en Asia. Por todo esto, y por los sectores también de la construcción naval y de automoción y de toda la industria gallega, hoy a rúa, la rua en defensa de la industria y del empleo en Galicia. Y por todo esto siempre vamos a rúa rua en energía a solución. Convocamos con la intención de que hinchamos a ruas de nuestro país para exigir un cambio real y profundo en las políticas que se fueron ejecutando estos años con excusa de la crisis y que estamos a ver que con o sea resultado medra la pobreza laboral, la pérdida de poder adquisitivo, los salarios y el aumento de las desigualdades vayan en aumento. Pero un gobierno también de Pedro Sánchez que demostró que no tiene intención real de cambiar estas políticas, ni las nocivas políticas introducidas con reformas laborales, pero tampoco las políticas económicas neoliberales que mantienen esta economía, este sistema económico de economía especulativa, de economía de casino. Negadora, esmagadora de economía productiva y que para nos está, siendo un des... está se significando un desmantelamiento industrial, la deslocalización de empresas o una entrada a saco de fondos de investimentos extranjeros en sectores estratégicos de nuestra industria. En esta realidad también vemos como un presidente de la Junta que se haga postureo, que vive muy acomodado a ser muy servil, muy sumiso, en la práctica, en la realidad, a las políticas. Que tanto desde Madrid o desde Bruselas Políticas antisociales, políticas antigalegas Que él critica aparentemente Con un discurso fraudulento contra Madrid Como si además él no tuviese nada a ver Con lo que está pasando en no nuestro país Como si acabase de llegar Mientras que a su asociós demuestra Que no tiene voluntad para hacer absolutamente nada Para evitar este dano que está a provocar Las políticas liberales en no nuestro país Ni para frear o que no os que vivimos que es una auténtica situación de emergencia nacional y social no nuestro país. lamentaba Lamentable, Consejero, lamentaba el Gobierno que no tenga voluntad de tomar ninguna sola medida para a creación de empleo digno en nos aterra, que permita un mínimo desenvolvimiento económico, industrial y social en Galicia, que ni siquiera nada para que no país productor de energía non nos apaguen las luces en la casa o a nuestras industrias pechen porque no pueden aproveitarse de que seamos exportadores de energía y e veamos como vascos y cataláns os vascos a través de la tarifa eléctrica vasca o los cataláns, como decía María, a través del Real Decreto que el 7 de diciembre aprobó el Gobierno a petición esa concreta que hizo Escarra Republicana, dos circuitos pechados que en definitiva significan una solución para que la industria catalana pueda acceder a una tarifa eléctrica más barata. Y en este sentido también denunciamos el papel de la Junta y el papel de la patronal que están a colaborar con sus posibilidades ante esta grave situación industrial que tenemos en Galicia. Que acalan, que anegan, que no digan absolutamente nada ante la falta de inversión que Fenosa, el emporio que tiene nuestro país, no quiere hacer para que la central térmica de Meirama pueda seguir, como en Endesa, produciendo de acuerdo a normativas medioambientales europeas, que queda de brazos cruzados ante lo que sucede en Alcoa y en Ferra Atlántica, pese a ser moitas y variadas las propuestas que desde ACIGA CIGA se han formulado, desde la movilización, pero también con propuestas para efectivamente salir de la situación de incerteza permanente que hay en estas fábricas, o que se resisten a actuar, no caso de Poligal, pero en cambio utilizan ENCE, utilizan el caso de ENCE, para seguir negándose a conseguir un traslado de las actuales instalaciones para que a continuación de los puestos de trabajo se hagan una industria que peche y complete el proceso productivo en Galiza y con ello obtengamos una auténtica industria de la transformación de nuestra masa forestal, de una masa forestal variada, compatible con otras especies y que permita otras actividades en no el territorio de marisqueo, de pesca, pero también se compatible con actividades como gandería y otras actividades agrarias. Defendemos, pues, una industria y un empleo en Galicia que aposta por un plano galego de industrialización desde el sector público, que potencia y vertebre a la industria galega, que prioriza las inversiones feitas por las fuerzas sociales galegas frente a las inversiones extranjeras, una industrialización en la que los muchos recursos disponibles que tenemos en nuestro país recursos energéticos, mineiros, a riqueza forestal estén a servicio de la creación de empleo digno de completar ciclos productivos en nuestro país de aumentar el valor engañado en sectores básicos de nuestra economía en diversificar nuestras capacidades industriales en procurar un mejor equilibrio territorial y medioambiental y que estén a servicio de la social y no de la privada